hacer eh, allí de manera general esta es la guía para la sección de hoy eh, el día de hoy vamos a determinar la cinética de la desaparición del colorante de cuando hacemos reaccionar con eh, dióxido de cloro eh, colorante de tartrina va a empezar a desaparecer cuando yo le estoy agregando dióxido de cloro, entonces nosotros vamos a seguir la cinética de esa desaparición del colorante a partir de la ley de Beer-Lambert. La ley de Beer-Lambert es una ley que nosotros vamos, bueno, que vamos a ver nuevo, luego cuando estemos en el curso de química analítica o química instrumental. Y el curso de química instrumental en, para este caso en particular vamos a darnos cuenta que las, las concentraciones de las sustancias eh, están relacionadas directamente con la absorbancia a partir de la ley, la ley de beer lambert Cada sustancia tiene un valor de epsilon que es la absorptividad molar en particular, y bueno, a partir de esos valores nosotros podemos relacionar directamente la absorbancia con la concentración. Entonces en este caso nosotros vamos a medir que, cómo va disminuyendo la concentración del colorante por ende, vamos a notar que la absorbancia va a empezar a disminuir, dado que están relacionadas directamente. El espectrofotómetro ultravioleta que vamos a utilizar, marca Microlab, utiliza la, la técnica ancestral de espectrofotometría. De hecho, esto no ha cambiado con el tiempo, es básicamente una fuente de luz que la hacemos pasar por un colimador, es un concentrador básicamente de esa fuente de luz, luego la dividimos con un monocromador, o dividimos la luz por diferentes secciones de longitudes de onda, o la hacemos incidir sobre un prisma. El prisma divide la luz en diferentes longitudes de onda y luego yo voy a seleccionar la longitud de onda a la cual quiero medir. Esto ya lo van a ver ustedes más eh, a profundidad cuando vayan el curso de química analítica. Luego la cantidad de luz que incidimos, o I sub 0, eh, medimos cuánta luz se transmitió, se transmitió al, otro, al otro lado, o I sub t, la transmitancia, y a partir de esta relación eh, luz incide, que incide sobre luz que se transmite, nosotros podemos determinar cuánto se absorbió o cuánta luz está absorbiendo la sustancia. Y ese valor de, de, de qué tanta luz absorbió es básicamente la absorbancia. Entonces, una sustancia a mayor concentración va a tener mayor absorbancia. O sea, va a absorber mucho más. La cantidad de luz transmitida va a ser mucho menos. Eh, en este caso vamos a tener en cuenta una reacción entre un colorante, ya les muestro aquí cuál es el colorante, lo ven ustedes aquí en pantalla, se llama Sunset Yellow. Tenemos un colorante y tenemos eh, blanqueadores. Esta es la, la parte del laboratorio, vamos a ver si puedo aumentar aquí para que se vea mucho mejor. Eh, aquí tenemos el espectrofotómetro Microlab, un FAT spec, eh, esto que está aquí, que estoy agarrando, que estoy dejando caer, se llama, bueno, la tapa, el espectrofotómetro. Y vamos a estar utilizando, entonces, colorantes colorante Sonsequialo. Y aquí tenemos diferentes concentraciones de, eh, de blanqueador. Tenemos una micropipeta por este lado, tenemos el vial, que de aquí lo estoy levantando. Eh, tenemos por acá una pipeta, la parte izquierda, también la estoy levantando para que la vean tenemos por acá una la tapa, esto que está acá no lo puedo levantar aquí tenemos nuevamente el vial aquí, esto que ustedes ven, esta cosita pequeñita se llama un agitador magnético y todo esto lo vamos a introducir en el espectrofotómetro y aquí me va a dar una gráfica de la absorbancia recuerden que la absorbancia está relacionada directamente con la concentración y el tiempo de la reacción entonces dependiendo de cómo observamos nosotros la gráfica Así vamos a empezar a especular eh, sobre cuál es el orden de la reacción. Y luego, cuando termina la reacción, me van a aparecer las otras dos gráficas aquí. Una que es del logaritmo natural de la absorbancia versus el tiempo, y la otra que es de 1 eh, sobre la absorbancia versus el tiempo. Entonces, con respecto a esas tres gráficas, nosotros el día de hoy vamos a intentar determinar si la reacción es de orden 0, de orden 1 o de orden 2. ¿Qué más les digo? Eh... Bueno, para esta reacción en particular, el dióxido de cloro, la concentración de dióxido de cloro es independiente de la velocidad de la reacción. Eso quiere decir que esta parte de la reacción, esta partecita de aquí, se hace 1. Porque N, en este caso vale 0. El orden parcial es igual a 0. El orden parcial de la concentración de blanqueadores es igual a cero. Entonces me queda una reacción, o una ex expresión de la velocidad de la reacción, que está solamente en función del colorante. Y de la constante de proporcionalidad, y de ese valor m que corresponde al orden parcial. De hecho, como el orden parcial del de blanqueador es cero, m corresponde al orden total de la reacción. Entonces, de la sección de hoy se trata de determinar m para saber si la reacción es de orden cero, primer orden o segundo orden, y además vamos a determinar K, K y K me va a mostrar entonces eh, el valor de la constante de proporcionalidad. Al final de la, de la sección de hoy, si ustedes se notan acá, al final, eh, vamos a escribir la ecuación de la ley de velocidad, indicando los órdenes parciales y la constante de proporcionalidad, esa es una, la última sección de esto. Eh... Entonces vamos a intentar determinar el orden de la reacción eh, a través de una práctica de Este es el espectrofotómetro, como les dije, entonces eh, en las secciones iniciales yo voy a hacer una demostración eh, inicial. No les voy a decir de cuál es el orden de la reacción, les voy a decir si la reacción fuera de orden tal, vamos a obtener este resultado, si fuera de orden tal, ustedes tienen que decidir eh, eh, cuál es el orden de la reacción entonces, vamos a usar la pipeta, primero que todo, la pipeta serológica. La pipeta serológica es esta grande que ustedes ven acá, esta pequeñita que ustedes ven aquí, esta moradita que estoy levantando, esta esta es la micropipeta. La serológica es esta grande que está acá. Y la serológica solamente, cuando ustedes la agarran o le dan clic a la serológica, eh, ven ustedes que solamente se activan dos flechas rojas, una que puede ir o en el vial, o que puede ir... En el beaker que tiene tartracina. Entonces yo puedo agarrarlo y soltarlo allá. ¿sí? Ahora, si ustedes toman la pipeta, eh, micropipeta, ahí les va a decir que esa micropipeta nada más puede ir dentro de las disoluciones de blanqueador, que son estas dos: 0.09 molar y 0.180 molar. Entonces vamos a realizar la demostración en, en el procedimiento A. Ustedes van a realizar diferentes medidas, no solamente una y una. Eh, yo voy a tomar la mitad de estas dos. Voy a tomar 9.5 mililitros. Piense eh, que el primer punto ustedes van a decidir cuánto van a tomar. ¿sí? Van a tomar entre 9 y 9.9 mililitros de colorante. Entonces yo voy a tomar 9.5. Tomen ese valor de referencia. Ténganlo en mente. ¿Cuánto tomó el profe? 9.5. Entonces, aquí simplemente voy a escribir cuánto quiero yo retirar. 9.5. Ojo que, bueno, esta, esta, este Java, que ustedes ven aquí, que esto es una aplicación JavaScript. Eh, si ustedes le colocan 9.5, creo que no funciona. Me dice que, por favor, introduzca el número de cifras significativas. Entonces, tienen que colocarle 9.50. Eso ¿okay? sea, aquí un tip: 9.50. Si le, le coloca colocan 950 y presiona la tecla Enter, eh, dice que se está llenando, por favor, espere. Entonces, ustedes ven ahí la pipeta serológica, se llenó con 9.5 mililitros de eh, colorante Sons Yellow. Entonces, después me dice que ya la pipeta está llena con 9.5, y que por favor la mueva al vial. Entonces, yo la voy a sostener, la subo, y la voy a soltar, soltar en el vial. Entonces, allí ahí ustedes ven que el vial se empieza a llenar de esa agüita amarilla que no es la canción de los toreros muertos sino de Sunset Yellow entonces ya retiro la pipeta y la coloco por acá, en un extremo para que no luego que hago eh, bueno, según la guía, vamos a mover el vial al espectrofotómetro, entonces vamos a tomar el vial, este vial con la agüita amarilla y la vamos a mover al espectrofotómetro, ahí quedó ahí cayó en el espectrofotómetro Luego tengo que agregarle la pastilla, o esta cosita morada que ustedes ven acá, que corresponde al agitador magnético, que es simplemente un, un aparato mecánico que va a agitar eh, la mezcla de solución para que reaccione mucho más rápido. Entonces, yo tomo allí el, la pastilla y la agrego ahí al vial, ahí cayó. Ahí dentro está, no sé si lo puedo sacar, no, no se ve, bueno, ahí está. Asumamos que aquí dentro está los 9.5 mililitros que tomó el profe y el agitador magnético que estaba por allí. Ahora necesito agregarle color eh, blanqueador, porque ya le agregué, agregué perdón colorante y ahora necesito tomar blanqueador. Para el blanqueador voy a usar la micropipeta. En este caso ya la, la pipeta serológica no la voy a usar más, sino la micropipeta. Ahora hay que tener esto en cuenta. Eh, la suma de la cantidad de blanqueador, de colorante, más la cantidad de blanqueador debe sumar exactamente 10 mililitros. Entonces, si yo le agregué 9.5 de esto, ¿cuánto tengo que agregarle de, de blanqueador? O sea, 0.5. Entonces, eh, ustedes van a jugar ahí con las dos concentraciones. Yo voy a tomar la más pequeña, la de 0.09, y allí introduzco la micropipeta y también me pregunta cuánto quiere extraer ese blanqueador, entonces yo voy a extraer 0.50. Le doy enter y ahí dice que se está llenando. Listo, ya se llenó la micro pipeta. Ya la puedo arrastrar y la voy a soltar acá en el vial. Ahí la, la dejo caer en el vial y se está llenando en el vial. Ya se terminó, le voy a quitar el vial de la micro pipeta, la dejo por acá y tapo la mezcla. Ahí la tapo. Al taparlo, automáticamente empieza a reaccionar. Entonces, miren, ahí dice que la medida está corriendo. Por favor, espere hasta que termine la reacción. Entonces, allí ustedes pueden ver la absorbancia versus el tiempo. Y listo, ahí terminó la reacción. Si notan que es bastante rápido, terminó la reacción. Y automáticamente, eh, aquí me dice que la medida ya terminó. Le doy un clic y desaparece y me, se activan los otros gráficos que yo les había dicho que existían. Se activa el gráfico del logaritmo natural de la absorbancia y se activa el gráfico de 1 sobre la absorbancia. Este gráfico yo lo puedo guardar aquí escribiendo mi nombre como eh, cualquier título que yo tenga ahí, no sé, eh, bueno, aquí mi cédula. Eh, y aquí, título de gráfico, en este caso, bueno. Entonces, eh, absorbancia versus eh, tiempo para el colorante Sunset Yellow. Yo voy a tomar 9.5 mililitros de Sunset Yellow y 0.5 de la disolución 0.09 molar. Entonces, cuando yo le doy acá Print, eh, usted quiere imprimirlo, pero bueno, yo lo voy a guardar como PDF. ¿sí? Y lo doy a guardar, Sí. Vamos a guardarlo en el escritorio. Y ya tengo en mi computadora, guardada en mi escritorio, el gráfico de absorbancia versus tiempo. Ese es el mismo gráfico que ustedes ven allá, ahí está. Si lo alcanzan a ver ahí, ahí está el gráfico. Listo, pero de eso no se trata el laboratorio. Recordarán ustedes que el laboratorio se trata de determinar cuál es el orden de la reacción M. Y la constante de velocidad, K. Esto voy a regresar a la, a la experiencia. Y notan ustedes que se activaron dos nuevas medidas. Entonces vamos a recordar un momentico, un tantito, las reacciones de orden cero, de primer y segundo. Entonces, para las reacciones de orden cero, graficar el colorante versus tiempo, voy a obtener una línea recta. Y aquí graficar absorbancia versus tiempo, y ustedes determinarán si es una línea recta. Eh, para las gráficas de primer orden y segundo orden, se observa una línea de esta tendencia. Entonces aquí ustedes mirarán. No sé qué tendencia aparece esta, esta línea que ustedes ven ahí. De todos modos, vamos a ver las otras dos gráficas. Hay una gráfica que es el logaritmo natural de la absorbancia. El logaritmo natural de la absorbancia me... Sirve para determinar si la reacción es de orden 1. Entonces, verán ustedes aquí. Si yo grafico, recordarán aquí, aquí esto está malo. Vamos a anotar eh, Texto. Y es logaritmo, el logaritmo natural. Sí, aquí es esta gráfica corresponde al logaritmo natural. ¿okay? Para las de primer orden, se grafica el logaritmo natural del colorante versus el tiempo. Pero recordarán ustedes que no estamos graficando concentración de colorante, sino absorbancia. ¿no? Y absorbancia está directamente relacionada con la concentración de colorante. Por eso puedo realizar esa operación. Entonces vamos a ver aquí, vamos a observar que si yo le doy clic a la gráfica del logaritmo natural de la absorbancia, in, me aparece una gráfica de línea recta, y ahí está la ecuación de esa recta. Si la ven ahí, está la ecuación de la recta, ahí está que el logaritmo natural de la absorbancia, logaritmo natural de la absorbancia, es igual a menos algo por T, por el tiempo, más eh, logaritmo natural de la concentración inicial, ahí está, esta gráfica que usted ven aquí, esta ecuación que usted ven aquí, corresponde a la ecuación para esta gráfica ajustada. Vamos a ver ahora para la, la relación 1 sobre la absorbancia versus el tiempo, y vemos que la gráfica es esta. Entonces, eh, si fuera una línea recta me aparecería ahí la línea, pero no es una línea recta, entonces ustedes van a definir, van a definir eh, cuál es el orden de la reacción. Esa es la primera parte del, del laboratorio. Ustedes van a jugar ahí con las diferentes concentraciones, entonces van a, van a jugar, entonces pueden darle aquí repetir experimento y pueden cambiar la cantidad de colorante que toman, pueden cambiar la cantidad de blanqueador que toman y hasta que ustedes obtengan una gráfica con la que ustedes estén lo suficientemente contentos, por lo general, eh, la absorbancia tiene que terminar hasta acá. O sea, vamos a pasar de una absorbancia de 1 a casi 0,2. Entonces, la gráfica que ustedes tendrían que observar... Vamos a, a ver cómo fue que me dio a mí acá. Bueno, ahí sí terminó en 2, pero no, la gráfica no es muy... Bueno, no es muy bonita, ¿sí? sí Ustedes intentarán obtener una gráfica mucho eh, más bonita. Entonces, para eso van a jugar con las cantidades de uno y del de otro. Cantidades de colorante y blanqueador y concentración de blanqueador. Entonces, Pero, vamos... O sea, es sí, gráfica, dime? Esa es la gráfica que deberíamos de nosotros obtener. No, van a, van a, van a obtener las tres gráficas las tres gráficas, y van a reportar la que les va a servir para el cálculo. Entonces, ya, ya les digo qué es lo que van a hacer. Eh, ahí donde yo les coloqué mi nombre, entonces como esto es en grupo de dos, eh, usted va a colocar el nombre de su, de su compañero, y un identificador con la, no sé, relación colorante-blanqueador, que es la que yo usé, 9.505, y bueno, en la opción PIR, guarde el gráfico en formato PDF. Eso que hicimos allí fue para el blanqueador con una concentración de 0.09. Entonces ustedes van a jugar tanto con la, la cantidad, la concentración, y de la misma manera van a jugar con el otro blanqueador, con el 0.18 molar. Tienen dos blanqueadores, uno que es 0.09 molar y otro que es 0.18 molar. ¿Listo? Entonces eso es lo que primero van a hacer. Recuerden que la gráfica que, está, que aparece aquí no es concentración, es absorbancia. Entonces ahora para poder calcular la concentración vamos a utilizar la ley de Beer-Lambert. Para ello van a cargar el siguiente recurso. No sé si este carga un poco. Entonces déjenme un momento y ya les voy a decir cuál es el otro recurso que van a cargar. Este, yo se lo mandé a WhatsApp, vamos a ver si funciona el link directo de WhatsApp. Si sí, el link de WhatsApp sí funciona para la primera parte. Entonces vamos, vamos a encontrar el otro, la, la otra gráfica. En un segundo. Les digo cuál es. Siguiente, tidirín. Siguiente tidirín. Eso. creo que es esto ponemos un momento que cargue entonces aquí creo que es esta vamos a intentar acá Cerramos esto, pegamos y tiramos. No, Listo, ahora sí. Voy a copiar esto y también lo voy a pegar acá a WhatsApp. Este es el link de la segunda parte de la ley de Bill Lambert. El primer link eh, es de la encontrar la cinética y el segundo link es para encontrar la ley de Bill Lambert. Entonces esta es la gráfica de Bill Lambert y para esta sección ustedes van a apoyarse de esta gráfica que ustedes ven acá. Lo primero que van a hacer es eh, llenar esta gráfica. Sí, con esa gráfica ustedes van a tener una relación directa entre la concentración, la cantidad de colorante y la absorbancia. Entonces ustedes aquí van a tener diferentes muestras. Van a tener una muestra, eh, esta muestra la 100%, es la que tiene la cantidad máxima de colorante. Entonces ustedes meten esto allí, ahí, y lo tapan. El aparato va a realizar su medida experimental y va a relacionar directamente... La concentración, en porcentaje, masa, volumen, volumen, una absorbancia. Entonces, eh, aquí, para la concentración 100, un volumen de colorante de 100 y cero volumen de agua, la absorbancia es 1.19. Este valor que está aquí, ustedes lo van a trasladar aquí. Y luego, bueno, van a tener... Eh, que para la muestra 40, muestra 2, con la muestra que tiene 40%, la concentración molar es esta, entonces ustedes van a extrapolar cuál va a ser la concentración de la muestra 1, de la muestra 3, a 4 y la 5. No sé si me hice explicar allí. Entonces con eso ustedes van a llenar esta tabla. Van a llenar esta tabla. Eh... Van a explicar qué pasa si la concentración de colorante es triplicada. Eh, van a decir qué pasa si la concentración de blanqueador es triplicada. Y van a escribir al final la ecuación de velocidad para la reacción colorante y blanqueador. La ley de velocidad, la, la ecuación de velocidad, la ley de velocidad. La ley de velocidad corresponde a esta expresión que les voy a mostrar aquí, esta velocidad va a ser igual a K por la concentración de colorante a la M por la concentración de blanqueador a la N. Entonces, de eso se trata la, la parte experimental del laboratorio del día de hoy. Eh, quedo a disposición si ustedes tienen dudas con respecto a qué es lo que hay que hacer. Y bueno, ahí me dirán ustedes... Entonces, siendo así las cosas, voy a dejar de grabar y luego les compartiré esto directamente.